Si no puede encontrarlo, comience a gritar a otros miembros en su hogar, lo cual no es bueno. Sé un buen estudiante y mantén tus libros en el lugar correcto. El quinto siempre se mantiene motivado. Hoy, la mayoría de los estudiantes están desmotivados debido al insulto del maestro, amigos, etc. Desmotivado al ambiente escolar, menos puntajes. Puede haber muchas razones para no estar motivado, no prestes atención. Descubra las cosas que lo motivan y comprométase con eso. El buen estudiante es aquel que está motivado en cualquier situación. Sexta calidad es un estudiante bien vestido. Nuestra personalidad debe ser buena. Para eso lo primero es vestirse bien. La mayoría de los estudiantes no se enfocan en esto. No visten bien la ropa limpia, los zapatos no están pulidos, los pelos no se peinan. ¿Crees que eso hace la diferencia? Pero déjame decirte que hace una gran diferencia que los maestros y amigos piensen en ti. Séptima calidad es mantenerse feliz. Siempre mantenga la sonrisa en su rostro, y conviértase en una razón para la sonrisa de alguien. Si tiene todas estas siete cualidades, entonces no creo que necesite nada más para obtener buenas calificaciones y éxito como estudiante. Espero que este video te ayude a convertir en el mejor estudiante de tu escuela. Me gusta, suscribirme y compartir mi canal para mantenerme motivado para publicar nuevos videos para beneficio de nuestra generación. Gracias por mirar, nos vemos pronto.